a nosotros el diputado Carlos Heller, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, una linda oportunidad y un magnífico día para estar acá en Mendoza, en este lugar, disfrutando de la vendimia y de vendimia solidaria. Sí, yo conozco este lugar porque he estado acá otras veces. Este, cada vez está más lindo esto, la verdad que es este, envidiable, una maravilla. Y bueno, a participar en este evento solidario, que este, viene haciéndose ya hace unos cuantos uh -huh. años y que cada vez tiene más trascendencia, así que con gusto de estar acá. Sí. Eh, Carlos, también como, como economista y, y que la gente tiene mucha expectativa puesta en este año electoral, eh, poco hacer un, un análisis de, de lo que puede pasar en lo económico este año, teniendo en cuenta las variables que se han dado en los últimos meses. Hay mucha gente que está pensando también en hacia dónde económicamente vamos. Bueno, a ver, yo no puedo hacer análisis sustrayéndome del lugar que tengo. Uh -huh. eh, yo presido la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y nosotros hemos sancionado eh, a fines del año pasado un presupuesto para el 2023 que es una ley, porque uno dice el presupuesto, el presupuesto es una ley. Y en esa ley están plasmados los objetivos de políticas públicas que el gobierno tiene eh, en todos los órdenes, eh, y que yo creo que son objetivos eh, cumplibles que servirían para consolidar eh, un, un proceso complicado de salir de una crisis muy grande. El otro día el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa hizo un balance de comparar la situación actual con fines del 2019. Y no es un dato caprichoso, es una manera de analizar a dónde llevan las cosas a partir de, yo diría, las líneas fundamentales de políticas públicas que se quieren implementar. Por eso este, uno habla de dos modelos, de dos modelos de país. Este, después se, dentro de cada concepción las cosas se pueden hacer mejor o peor, pero hay un, una línea divisoria eh, de esos modelos de país eh, la Argentina del 2019 era de verdad un país inviable por todos los lados estaba endeudada de una manera que era imposible de cumplir solo digo, les digo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional por ejemplo tenía que devolverse entre el año pasado 2022 y el 2023 exactamente que los 100 mil millones de dólares que había con los bonistas vencían en también en dos, 2020 eh, y, lo, y este es. último año eh, por lo tanto era, era una cosa imposible era una cosa imposible ¿Qué? se ordenó eso no se resolvió se ordenó se encaminó de alguna se manera ganó tiempo, claro. se ganó tiempo tiempo en el interín vino la pandemia vino todo la guerra vino todo lo que vino que que no es un título sequía ahora sequía ahora sí granizo a ustedes también, si, el, si hace nosotros falta Nosotros hemos algo. parecido también las heladas, los claro. productores realmente... Pero pero en el 2021 la Argentina creció un 6 y pico por ciento, en el 2022 creció 5, 4, dijo el presidente el otro día. Miren, cuando tratamos el presupuesto 2022 en el 2021, el que no se aprobó, el que no nos aprobó la oposición, el plan era que en el 2022 la Argentina crezca 4%. Terminó siendo 5,4, que es mucho. Y si este año se cumple el objetivo presupuestario, vamos a tener tres años seguidos de crecimiento de la economía. Bueno, ese, ese es un dato. Y ahora, el, el otro dato, Carlos, es que estamos en, en un proceso electoral en el cual también hay, hay todo un sector de, de la opinión pública que está buscando que la dirigencia política baje un poco los, los decibeles de confrontación. Hoy estamos eh, aquí en el puesto San Isidro donde están confluyendo oficialismo y oposición. ¿Puede ser definitivamente algún punto de convivencia en un año electoral donde se decide el próximo presidente? Ojalá, yo no soy optimista, para ser sincero, porque las diferencias son de fondo. No son de forma. Después están los problemas de forma. Se puede ser educado y no hace falta gritar como se le gritó el otro día al presidente. No hace falta insultar. Se puede disentir eh, manteniendo un diálogo que puede ser incluso amable y cordial porque las formas este, no, no tienen que ser las que condicionen lo que se discute. Pero entre la oposición y el oficialismo hoy en la Argentina hay una diferencia de fondo, de modelo de país. Y estas elecciones van a marcar si se sigue un rumbo o si se va para otro rumbo. Y eso es muy difícil de acordar, porque tenemos... Los que se oponen a esta política eh, quieren un Estado que no exista, lo dicen con todas las letras. Eh, algunos hasta hablan de ponerle bombas al Banco Central. Eh, para ser bien gráficos. Este, Sin embargo, fíjense que cuando eh, hay un problema de sequía o de helada o de granizo, el que aparece es el, el Estado, en las provincias, es el estado, el en las provincia, la ah, naciones, en los municipios. Sí. Y ese Estado, sí. si no está dotado de recursos, sí. no puede hacer cosas. Absolutamente. Carlos, queremos agradecerte el haber estado y queremos que disfrutes también de gracias. esta vendimia. Muchas gracias. Gracias Mucha a ustedes.